Por la gente de San Marcos yo me siento Por darme tantas bendiciones y por quererme tanto, ustedes son muy especial para mí y es un puesto en mi corazón que nadie podrá reemplazar. mundo Muchas gracias, Carlos Uribe. Mi amigo, mi amigo. Gracias. Oiga, Carlos Uribe. Muchas gracias.